Yo respeto la medida que esta gente ha insistido, o sea, han, yo he venido una, dos, tres veces. Yo no tengo mucho conocimiento en este caso asunto de justicia porque nunca me hubiese tocado, ni a mí ni a mi familia. Yo algunas veces veo y eh, yo me quedo en el aire cuando, me, cuando estoy metido en este tipo de cosas. Pero sí, Dios me ha dado valor para yo eh, decir lo que siento y lo que en verdad es cierto. Eh, la muerte de mi hijo, estoy seguro 100% que fueron esas dos personas que le quitaron la vida. 100% sin, sin titubear ninguna palabra de lo que estoy hablando. 100% de que ellos fue que le quitaron la vida a mis hijos. Yo, a, a mi hijo Isaías Ainoa. No tengo que, que para estar pensando que fue en otra persona que, esto, que el otro, que esto que el otro. Estoy de acuerdo con la decisión que se ha tomado de tres meses más para asuntos de revisión. Pero yo no entiendo por qué tanto, pues si, si fue en ellos, fue en ellos. yo no sé por qué tanto que se le busca eh, mucha lata a, a la persona cuando hacen las cosas. Cosas que se, que se ha visto toda la vida, de personas que han, eh, han hecho cosas, como algunos casos que se han visto. Que la persona, aún el pueblo sabiendo que hacen las cosas, eh, se le busca tanta pata al gato. Yo estoy de acuerdo eh, que el que haga sus cosas, que pague sus hechos. Que pague su hecho, porque eh, no es necesario estar quitando la vida a, una, a, a nadie. Y si, si le hubiesen quitado por lo menos el motor, al hijo mío, ok, no hay problema. Porque un motor se recupera, pero la vida no se recupera de un hijo. Usted no se imagina que quitarle la vida. Yo no, yo no he vuelto a ser hombre feliz más nunca en mi vida. Yo creo que la vida para mí no vale nada. Porque tú tienes tus hijos, los mandas a un colegio. Pasa una vida entera desde niño con ellos. Ya que tienes 20 años que van a dar fruto a, a, a, a la sociedad, o, o unos muchachos... Bien instruido mira ese ejemplo de él, mira, ese es el hermano del ejemplo de él. Tengo otros que están estudiando, son muchachos que no, nunca han estado en cosas raras, son muchachos que siempre están instruidos por mí, que, de, que si pasan de las once y media de la noche en mi casa, no le cierro la puerta y nunca lo han hecho, nunca lo han hecho. Y yo quiero que se tome asunto en este caso del hijo mío, que no le busquen mucha pata al gato y que resuelvan el problema. Primeramente la justicia de Dios. Creo mucho en la justicia divina y estoy muy contenta y conforme con lo que están haciendo.